Hola, qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y por fin de nuevo estamos aquí en Bogotá. TMBus, así que vuelve arrastrándose, ¿eh? ya con Z120 aquí acompañándome y resulta que esta es la actualización, otra de las actualizaciones más esperadas que había en el juego. No había podido jugarla, de verdad estuve muy enfermo casi dos semanas. Dile al pequeño Tim que no vendré a casa en Navidad. <ríe> Incluso, amigos, ya está mejor, milagrosamente tosido. Y pues bueno, aquí me están acompañando algunos amigos que pues vienen de otro jueguito que estamos jugando ahorita, que era Paraíso Medellín. Eh, pero pues ya estamos ahora en Bogotá TMBus probando la nueva zona. Así que por aquí me están escribiendo. <ríe> ¿Cómo están? Quiero ver qué hay de nuevo en esta nueva zona. Bueno, primero que todo, el color Ah, qué bonito Esta zona está Esta zona está Usme Usme es la zona que hay que venir Por aquí ese depp que me acompañó en Paraíso También quiere venir eh, Como pueden ver, anaranjado Bonita zona, anaranjado ¿Qué hay nuevo por acá? A ver, a ver Ah, bueno, aquí mi cartelcito eh, deptatan, Tatán, de verdad, muchas gracias Él como siempre tan amable y tan chévere Ayudando a los creadores de contenido de Bogotá TM Bus eh, Wow, Por acá hay bastante gente. Todos me están ahora llamando a que suban al bus, pero no sé a cuál subir. Eh, vámonos a subir al de Z, este. El de Z, el de Z. Vamos, vamos a ver qué, qué tiene. ¡Guau! Wow, estas sillas. Esperen, estas sillas no eran así. ¿Las cambiaron? Bueno, a ver, ¿qué ruta estás haciendo? Z1... ¿What? ¿What? ¿Qué pasó? Creo que no tuvo buena conexión nuestro amigo Z120 y se fue. Ahora, ¿quién, ¿quién está en este otro bus? Bueno, acá ah, y acá también está el Lionel Andrés. A ver, ¿quién es el de este bus? A ver, a ver. ¿Este quién es? ¿Quién es el que va acá? Ah, pues Goblino. A ver, ¿qué ruta es esta, Goblino? Ah, z un 120 se metió acá también con nosotros. Esto, ¿qué ruta es? A ver. B75, Portal Norte. O sea, que esta es nueva ruta. Vamos a ver cómo es la cosa. Esto es el Portal Usme, que se supone que no estaba antes. O sea, que todo lo construido acá también es nuevo, ¿no? Esto no estaba antes aquí, ¿cierto? Ah, me dice que no... Que no es nueva Ese goblín es un juicio para, para manejar Y ahora una pregunta ¿Por qué ahora las puertas suenan así? Así ¡Tru, tru! así no sonaban antes Ah, dice que el sonido y la H son nuevos A ver, a ver, esperen Ah Las únicas ventajas de, de, de ir de De ir de De pasajero es esto Cuando no se puede como ver desde lejos El El bus, ¿no? Porque quiero ver las carreteras, miren, hay cosas nuevas, por ejemplo, no, sí, como no me va a decir, por ejemplo, miren, estas carreteras son nuevas, ¿cierto? Esto no estaba antes, aparte tienen como unos separadores, la verdad que qué trabajo el que hace el señor Deptatan, bueno, y sus colaboradores, yo sé que hay gente que también ha hecho cosas o ha colaborado con el juego. Esto... Ah, sí, TRC juega desde el 2022. Vea pues el Goblin maneja muy bien, con mucha tranquilidad. ¡Qué agradable sujeto! Oiga, esta ruta es re larga. Esta ruta es re larga. Y hoy hay bastante gente, les digo. Está Sataminsk, Super Beta, Alejo, los frecuencias 49... Oiga, este porque está en contravía. Este en contravía. Ah, no, no está en contravía. Pensé que estaba en contra, ahí está él go, go, go, go, go. Wow, cómo hizo Wow, miren esto, por ejemplo esta división no estaba antes <risa> Viste señor que sacó del pase un paquete de Chetos. Pues está lento <risa> No, Goblino está manejando bien Yo siento que está manejando bien Goblino O oh, no sé a qué se refería esta estación es nueva. Esta estación es nueva, ¿no? Porque no la recuerdo. O sea, está muy bonita incluso. Ese más me estrelló. El Z120 se bajó ahí. No, no lo dejaron bajar. ¡Dejen bajar al Z120! El goblino no dejó bajar al Z120. Y ahora el muchacho va a llegar tarde. Bueno, no sé. No sé qué queda por ahí cerca. Digamos que una universidad o algo. Si mmm. Bueno, le tocó bajarse aquí y caminar. Bueno, nos despedimos de Z120. Z120, de verdad, gracias por acompañarnos. ¿Y quién más se une acá al, al viaje? ¡Ey, este qué? ¿Qué se subió ahí? ¡No, no se suba ahí! ¿Y tú, chavo? ¿Qué no tienes ojos? ¿No tengo qué? ¡Ojos! ¡O-G-O-S! ¡Ojos! ¿Ese? Cuidado, atropellé ese señor. ¿Quién era este? ¿Este es quién? Me suena, me suena. Es Kevin62672. ¡Hey, Kevin! Un gran saludo. Y si esta uno no va a, intentar a que se iba, ahí está. Mírenlo, ahí está, todo tieso. <risa> ¿Cuántos más hay en el bus? Allá viene uno detrás, ¿no? Pero viene como lento también. ¡Wow! Ah, bueno, estábamos dando algunos saludos aquí de los que estaban conectados. Gary, André, F. Johnson, John, Rolito... Bueno, Goblino que está manejando aquí. Anuel A. Joan Otaku. Bueno, Lionel Andrés. Sasuke Uchiha. Uy, Sasuke Uchiha está aquí. Tengan mucho cuidado. Sasuke Naruto. Sasuke Naruto. Sasuke Naruto. Sasuke Naruto. Eduardo 007 Rico. También como pasajeros está Camilo Camilo. Está Dino... 100k4 Está fiel, o sea yo, Kevin Mi m Tupoilio, Que no sé ese nombre tan raro Y por supuesto TRSDev Y Z1Z Dice TRSDev, ay mi ama me pegará con la chancla de pata señor Y le estoy diciendo al señor Z120 Que yo quiero empanadas de hawaiana Dice que tres para cada uno Uy Está sobrado <risa> Está sobrado porque está ofreciendo empanadas y aparte está ofreciendo tres para cada uno. Dice que una estructura de waffles. Ay, ¡Ah, la de sí. Recuerdo que habían publicado en Twitter una foto de un negocio muy famoso. Obviamente acá cambian el nombre, pero para todos ustedes será muy común saber quién es Crepes and Waffles. Lo que hicieron acá es, pues, eh, un restaurante. Una estructura que pues se parece mucho. ¡Ay, ah, acá alguien está! Me, MT M.T. Polio. Pol, Polio. Está aquí, se va a subir. Mírenlo. MT U Polio. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien! Bueno, jo, Joas Milan. No sé qué dice aquí. Que está haciendo un juego de Roblox también. De metros y buses integrados. Pero no sé si es inspirado también en Medellín. O oh, ya es un juego más libre, ¿no? Ah, miren que aquí pereceder. No sé cómo hace, pero miren cómo tiene los brazos así, como si estuviéramos así de amigos. Miren, le pone los brazos así sobre el hombro, ¿no? Nos vamos a quebrar el culinguis. Uy, es que ahora sí le, le, le aceleró nuestro amigo. Ahora sí, go, go, Goblino le está dando chancla al, al, a la ruta. Cuidado goblino o saldremos volando. Eso sí les voy diciendo porque ahorita le aceleró a una velocidad. Uf, ¿qué pasó? z 190 dice que ayuda. Ah, es que se bajó. Ay, ah, por no estar sentado, se quedó bajo el bus. ¿O no? Ah, no, ya estamos todos sentados en el mismo lugar. Miren, estamos los cuatro. No vamos a llamarnos los cuatro fantásticos. Fiel Birris, TRCD, z 190 y MT. MTupolio. Polio. Y bueno, y Goblino Y alguien más se metió acá Ah, no, otra vez Z20 ¿Por qué Z20 se para y se...? Y a ver, ¿allá atrás viene un carro? Ah, no, pensé que venía un carro <ríe> No, ese Z20 sí Como que se quedó por allá Quedó por allá tirado porque... <ríe> ¿Dónde es la próxima parada? Sí, efectivamente se quedó atrapado por allá Y ahora le toca saltar a una parada para volver a bajarse Oye, qué chévere estos muchachos Ese Goblino... Sí o sí quería darme el tour y lo logró. Lo logró el señor goblino. Muy muy. Uy, uy, alguien nos quiere adelantar, ¿qué es esto? Me pareció ver otro. Otro trasmi, ¿no? O porque yo, yo, yo vi ahorita dos trasmis. No, sí hay otro detrás. Pero se estrelló, se volcó. ¡Ya valió madre! ¿Se volcó? Sí, se volcó, se volcó el Transmilenio que venía atrás, miren. No, Como que nos estrelló? ¿Qué pasó con el boot de atrás? Es verdad, no sé qué pasó, pero... O sea, se estrelló contra nosotros y se dobló y... ¿Qué le pasó ahora a Tere? Allá. Ah, de nuevo se va a subir Z. Ah, sí. Ah, no. No, aquí no está Z. Dice, me chocó y por vos se mató. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está TRC? Se quedó atrapado, Terec, se quedó atrapado. Miren, ah no, está sosteniéndose. Y no se y no se lo lleva al. El... Buenas vendes <risas> Guacala dice Camilo, Camilo es el que no le gusta eh, los helados de yuca. Gracias. Le da mil pesos. <risas> Uy, el TRS, no sé cómo hace para no caerse. Antes está incluso bailando. Bueno, creo que esta zona si ya la conozco. Todavía viene el otro Tramilenio otra vez. Otra vez nos quiere estrellar. Ahí viene, ahí ya, ahí viene, ahí viene, ahí viene, no, o ahí sea, viene. No. Ahí viene. Ahí viene. Pero creo que ya está respetando la distancia. No nos va a estrellar por el momento. Esperen, porque vamos por esta ruta. ¿No se supone que vamos para el norte? Bueno, vamos a citar acá la solicitud del señor Camilo, Camilo, 3647, un gran saludo, Camilo, Camilo. A ver, ¿por dónde estamos? Ah, no, ya, ya, esto ya me está pareciendo más, más conocido. Hágale, nadie pone 2000, bueno. A ver, quiero ver el otro Trasmi que viene detrás de nosotros. ¿Quién es el que viene detrás de nosotros? Me gustaría saber quién es el personaje misterioso que viene detrás. Que no sé quién será. A ver, le estoy preguntando a Goblino que dónde vamos porque no identifico las estaciones que hemos pasado realmente. Pues gran parte de las primeras creo que eran nuevas, ¿no? A ver, ah, no alcancé a leer. ¿Calle, C, ¿calle 19? ¿Calle 19? <ríe> Camilo es raro. Dice que, que si alguien le limpia la cola, pues no no sé quién le limpiará la cola. Señor, paré y los pantalones. <ríe> Le voy a decir que se limpien con la servilleta de la. de la empanada. Bueno, yo no sé, goblino, es el que me está yendo por el camino, él es el que me va a llevar a Waffles. No sé dónde queda Waffles. O sea, aquí en el juego, claro está. Entonces, pues a ver. Pues a ver dónde nos deja. Yo quiero bajarme ahí. <ríe> esto le esto eh, Deptatan. Eh, de verdad eh, tuvo una gran idea con... Hace, bueno, ya con integrar esta otra nueva zona que hacía, que hacía falta, por cierto. Eh. <risa> esto... ¿Esto qué? Esto de verdad cada vez uno ve más grande el juego de, de Bogotá TMUs, lo que hace que sea... Que sea maravilloso realmente pues bueno amigos muchas gracias por su compañía aquí es de postres y comidas me despido en la compañía de trsd de goblino de kevin por supuesto y de todos los que estuvieron aquí jugando conmigo está michael jackson o sea michael jackson está anuel a está bueno, está Camilo Camilo, está T Z120, de verdad muchas gracias a todos por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse y nos vemos en la próxima amigos. Bye, bye.